Bienvenidos, mi nombre es Edgar Fernández, soy ingeniero de software de profesión, también soy profesor universitario en este momento en la Universidad de Anáhuac, y me gusta mucho hablar de ingeniería de software, me gusta hablar de conceptos de ingeniería de software que le ayudan a los equipos a tener mejor desempeño y alcanzar mejores resultados en el trabajo que realizan. El día de hoy voy a hablar de un tema que en particular a mí me gusta mucho porque pues determina el éxito o el fracaso de varias organizaciones. Personalmente te puedo contar que justamente no manejar correctamente esto me llevó a la quiebra y no solamente una vez, sino dos. Entonces, hoy voy a estar hablando de este concepto que llamamos el error de estimación. ¿Por qué le tenemos miedo? por qué a veces no lo gestionamos correctamente, por qué no tener una buena gestión de ello es una fuente de problemas, de frustraciones y de otras cosas. En esta sesión te voy a estar presentando algo de contenido, es decir, el objetivo de hoy es entender qué es esto del error de estimación y cómo se maneja y por qué digo que puede ser nuestro mejor amigo. Y vamos a tener la interacción que nos sea posible mediante la tecnología. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede, tengo una sección al final para preguntas, pero si quieren abrir su micrófono en algún punto donde me digan, no se veo, no entendí esta parte o algo aquí, tengo esta pregunta o esta experiencia, con todo gusto abran el micrófono, lo escuchamos y lo podemos ir revisando. También les recuerdo que esta, esta sesión está siendo grabada y será repetida en mis canales de YouTube, que les voy a indicar al final cómo pueden acceder a ellos. Bien, vamos a entrar en materia. Primeramente, una definición que, que es un error de estimación de diccionario y sencillamente es una diferencia entre lo que planificamos y el resultado real, es decir, si no son iguales, quiere decir que tuvimos un margen de error. Esto puede ser orientado a el calendario planificado. A veces planificamos terminar un trabajo o hacer un proyecto en una cantidad de tiempo, por ejemplo, tres meses. El error de estimación se daría cuando nuestro resultado es que entregamos en cinco meses, es decir, tenemos una diferencia de dos meses que nos llevó más tiempo para completar el trabajo. También hablamos de error de estimación en el esfuerzo. Esfuerzo y calendario son dos conceptos diferentes, porque el calendario es una sucesión fija de periodos que pueden ser días, semanas, meses, años, que tienen una duración ya conocida. Pero el esfuerzo significa cuántas horas hombre dedicamos al trabajo en un proyecto. El, es importante hacer esta dis, distinción porque el esfuerzo y el calendario no siempre llevan una relación lineal. A veces en tres meses consumimos 50 horas y a veces en tres meses consumimos 120 horas hombre. O a veces tenemos una combinación de esfuerzo eh, diferente. Esto sería básicamente el costo de nuestro proyecto y esta es la promesa de cuándo lo entregaríamos. También aquí eh, medimos... En nuestra planificación, cuánto esfuerzo planificamos necesario para completar el trabajo. Y finalmente medimos cuál fue el esfuerzo real para eh, terminar el trabajo o para completar las tareas que fueron planificadas. Y una tercera dimensión también que conocemos para estimar es el tamaño de lo, del proyecto, el tamaño de lo que vamos a construir. Si estamos hablando de un software, pues sí, un software tiene un tamaño, que es lo que vamos a construir. Si estamos hablando de otras cosas más abstractas como servicios, a veces también esos podemos correlacionarlos con alguna unidad de tamaño. Digamos que prometí entregar un libro de 120 páginas y al final solamente entregué 80. En estos, en estos tres ejemplos lo que tengo es una promesa, es decir, una estimación de cuánto establecí al principio que podía ser esa, esa promesa, y un resultado real. El resultado real, ese no nos lo podemos inventar, es lo que resultó después del trabajo. Y cuando las dos cantidades son diferentes, hablamos que tenemos un error de estimación. ¿Cómo calculamos el error de estimación? Conozco dos enfoques que les voy a compartir. El primero es el del Software Engineering Institute, que hace la siguiente eh, razón divide lo planificado entre el resultado real por 100 esto lo que nos da es una evaluación de qué tan efectiva fue nuestra planificación es decir de lo que planificamos cuánto sí fue acertado y cuánto no por ejemplo si en un proyecto yo planifiqué utilizando un calendario el plan puede ser de 30 días al finalizar el trabajo evalúo cuánto tiempo real me llevó terminarlo y calculo 52 días. El error de estimación estará dado por la siguiente razón, 30 entre 52, los 30 días planificados entre los 52 reales. Ese resultado se lo sustraigo a 1. Es decir, la unidad sería, no hubo, no hubo diferencia, entonces mi planificación fue 100% adecuada. Multiplicado por 100, me dice 42.3%. Es decir, yo planifiqué o yo estimé correctamente el 42% del tiempo que me llevó a hacer el proyecto. Que si fuese a planificar otra vez, tendría que tomar este valor como referencia para saber cómo sería la siguiente ocasión. Y es, existe el enfoque del PMI, el Project Management Institute, que es una razón similar, pero al revés. Es decir, aquí establecemos el valor del resultado real entre mi, eh, mi plan por 100. Igual, este resultado se lo extraigo a 1. Esto lo que me ayuda a calcular es la desviación del resultado. Es decir, cuánto más o cuánto menos de lo planificado fue lo que requerí para completar el trabajo. En el mismo ejemplo, 30 días planificados contra 52 reales me da una razón de 52 entre 30, se lo sustraigo a 1, y me da un resultado negativo, dado que este da 1.73, al restarle 1 me queda negativo. Este valor significa que subestimé mi esfuerzo. Y como mencionaba anteriormente, este me dice, ¿cuánto me desvié realmente de la planificación? Y el del Software Engineering Institute me dice qué tan bueno soy, para estimar. Aquí le di al 42% eh, por ciento, y aquí me desvié 73% de lo que yo había planificado. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Mm, depende. Es decir, ¿qué es lo que quiere para qué quieres utilizar el numerito? A mí me gusta más el enfoque del 6 porque en este me ayuda a enfocarme a que vea qué tan buenos están siendo mis métodos de estimación con cuánta precisión lo, lo tengo. Quien maneja dinero y quien maneja costos, pues naturalmente verá mejor el del PMI, porque aquí le dice cuánto más o cuánto menos está gastando. ¿Qué significa el resultado? Si el resultado real es mayor que lo planificado, significa que estoy subestimando. Es decir, que por cada hora o por cada día que yo estimo o que yo planifico, voy a requerir más Pase lo que pase, voy a requerir o, re o requerí más. Si el valor real es menor que el valor planificado, estoy sobreestimando. Quiere decir que mi, mi estimación realmente fue muy pesimista y el trabajo lo pude completar con menos recursos, con menos, menos esfuerzo. Cuando los dos son iguales, quiere decir que mi planificación fue acertada. Y esto significa subestimación, sobreestimación o esperado para diferentes partes del trabajo. Puedo ver el resultado para el proyecto completo, para un sprint o una iteración, para solo una parte del trabajo, digamos un componente, o para cualquier cosa que haya tenido una planificación. Incluso puedo ver o puedo hacer el medir el error de estimación para una sola actividad. En ocasiones es necesario hacer eso para entender qué es lo que está ocurriendo. El error de estimación, al menos aquí en el área de software, es algo a lo que se le teme. ¿Por qué le tememos? ¿Por qué escuchamos error de estimación y sentimos ese frío por la espina dorsal? ¿O por qué cuando decimos que la planificación puede tener un error, temblamos un poco Piénsenlo un poquito en su, en su caso, probablemente alguna vez han tenido error de estimación o su, se han enfrentado a él y han sentido ese temor que te lo causa principalmente lo siguiente. Tanto para la subestimación como para la sobreestimación hay razones que nos causan temor, que nos hacen sentir miedo de enfrentarnos al error. Si es subestimación, a lo primero que le tememos es al castigo. En mi caso, no haber entregado un software o un proyecto a tiempo me llevó a una demanda, a varias en, en, en realidad. El hecho también de tener un error de subestimación es motivo de que los equipos y las personas tengan que dedicar más tiempo a poder sacar el, el proyecto dentro del calendario con un... Aumento en los costos, por supuesto, y sacrificar algunas cosas como sus fines de semana. Y también en algunos, sobre todo los gerentes y los líderes de, de equipo que reciben una amenaza como es que sin esto no sale en lo que habíamos dicho, te voy a despedir. Otra razón para temerle o que nos causa temor del error de estimación es la pérdida de prestigio. Esos comentarios que suelen hacer otros equipos u otras áreas en una organización de es que este equipo nunca cumple o este equipo siempre queda mal. Ya no hay que darles más trabajo, ya no hay que darles más proyecto porque nunca cumplen sus promesas. Y como también les comenté hace un momento, caer en sobrecostos que te pueden llevar a una quiebra. Esto sí lo llegué a escuchar e incluso yo lo llegué a decir en la segunda vez. Si este proyecto no lo terminamos a tiempo, tendremos problemas de flujo. Tanto así que este, nos llevó a una segunda quiebra. Y cuando sobreestimamos, también tememos que eso ocurra, porque uh, algunos podrían decirme, ¿pero cómo vamos a tenerle miedo a terminar antes? Bueno, cuando terminas antes, a veces generas desconfianza. Dijiste que era, que era, era un costo establecido, ¿Por qué me quieres cobrar de más? Y también probablemente algunos de ustedes se habrán enfrentado a esto. Que te preguntan, ¿cuándo terminas tal trabajo? Tú das tu estimación y tu líder, tu gerente o alguien te dice, es que siempre te das holgura. Deberías de estimarlo o deberías de darme una estimación más optimista. Eso también nos, eh, la sobreestimación también nos eh, puede causar una presión. Es decir que, como ya entre, demostramos que un proyecto se podía terminar en menos, no quiere decir que fu fuese más fácil, sino que nuestra estimación inicial fue errada, vamos a recibir presión, ya que puedes terminar el trabajo más rápido, entonces todo el demás trabajo que te asigne o que estimes, tienes que hacerlo con menos recursos, en menos tiempo. Y también los calendarios imposibles. Gerentes que se emocionan cuando un proyecto salió bien, salió con menos del esfuerzo estimado al inicio, de repente empiezan a solicitar calendarios imposibles. No digamos que se manejen dentro del, del error que surgió en el proyecto anterior, sino de que se les ocurran recortarlo a la mitad, a una cuarta parte o algo que definitivamente es imposible, pero... Principalmente le tememos al error de estimación porque no lo usamos a nuestro favor. Y quiero decirles algo, el error de estimación es inevitable. No hay proyecto, no hay trabajo y no hay plan que no tenga error de estimación, aunque sea mínimo. Somos humanos, nos vamos a equivocar, el error de estimación siempre va a estar allí, nuestra intención y nuestro trabajo deben de estar enfocados en que cada vez se reduzca. No que sea un error siempre grande, sino que se vaya reduciendo. ¿Qué causa que haya error de estimación? En ocasiones que la estimación la hace gente que no va a hacer el proyecto. Yo soy un vendedor, ya vendí el proyecto, no tengo la más remota idea de cómo funciona todo el proceso de desarrollo, no sé cómo se hace el trabajo, pero yo ya lo vendí. Y me atreví a venderlo en una cantidad de tiempo específica. Digamos que vas a hacer un desarrollo completamente nuevo y el vendedor, por asegurar la venta, eh, propone un calendario de tres meses para un proyecto de un año. Y más que eso, el problema lo causa la imposición de las fechas. La fecha es rígida ya la prometimos, no la prometió el equipo, no la prometió el, las personas que van a hacer el trabajo, sino que la prometió a alguien y ya no se puede mover porque ese alguien es eh, una persona con poder dentro de la organización. Otra de las causas de este error es que hacemos el proyecto muy temprano en las primeras etapas y nunca la revisamos, es decir... Nos piden que hagamos eh, la estimación con la menor cantidad de información posible. El, el, la pregunta típica, oye, necesito algo que se parezca, parezca a Facebook. ¿En cuánto tiempo lo puedes tener? Si caemos en el juego y decimos, así ah, si es como Facebook, quiere decir que ya todos los requerimientos están hechos, deben de ser unos seis meses. Haces la promesa y nunca más la vuelves a revisar. Es decir, nos quedamos con la primera información que dimos y no actualizamos, no vimos los resultados o reestimamos conforme teníamos más información. La mala calidad y una gran cantidad de defectos por arreglar también son causas del error de estimación. Si del lado izquierdo lees que somos humanos, a veces se nos olvida. Cuando estamos desarrollando un producto, un servicio o haciendo un trabajo, estimamos asumiendo que no vamos a cometer errores, que no va a haber defectos y que no va a haber retrabajo. Cuando hacemos eso y el retrabajo ocurre y no lo detenemos o no sabemos cómo prevenirlo, esa acumulación de retrabajo agrega actividades o agrega un esfuerzo que no habíamos previsto. Por lo tanto, nuestro error de estimación empieza a crecer. Y otra causa del error de estimación es que no lo estemos monitoreando. A veces lo calculamos solamente al final del trabajo, pero no estamos viendo su comportamiento durante el trabajo. Y esto también nos lleva a que el error, en vez de ser pequeño y controlado, se vuelva grande y un problema eh, bastante severo. Como les mencionaba, el temor se da porque es un resultado no esperado. Es un resultado que cuando lo evalúa alguien ajeno a nosotros, genera una respuesta que puede causarnos temor o que nos puede llevar a una situación emocional que no queremos. Principalmente, le tememos porque solo lo medimos, pero no lo usamos para tomar decisiones y tampoco para prevenir problemas. Es decir, es algo que conocemos, medimos, pero no lo estamos utilizando para tomar decisiones respecto al trabajo que hacemos. Generalmente, tomamos la medición cuando acaba el trabajo. Puede ser al final del proyecto, puede ser al final de un sprint o una iteración, puede ser al final de un bloque. Y después, no usamos esa información para mejorar el proceso y la planificación alguno de ustedes podría decirme, bueno, es que cuando ya un proyecto se prometió a una fecha, es muy difícil cambiar esa fecha. Sí, pero el hecho de tomar la medición y utilizarla te permite tomar decisiones y esas decisiones deben ir orientadas a satisfacer una necesidad de un cliente, no cumplir un calendario solamente porque es el calendario. Vamos a ver algunas de las formas Vamos a ver algunos de los usos que significa eh, tomar el error de estimación para tenerlo a nuestro favor. El primero y más evidente es que nos ayude a mejorar nuestras prácticas de estimación. Es decir, una vez que conocemos nuestro error, debemos de entender cómo llegamos a la estimación inicial inicial cómo fue que prometimos 30 días y cómo fue que obtuvimos 52, qué fueron las cosas que no consideramos, cuál fue la información que utilizamos para realizar la estimación, qué unidades de medición utilizamos y cuántos pasos o cómo son los pasos de nuestro proceso para estimar. Con base en eso podemos introducir mejoras en esta práctica y que nuestras eh, estimaciones cada vez sean más precisas otra forma de usarlo a nuestro favor es estimar en rangos varios de nosotros tenemos la costumbre de que cuando nos dan una estimación damos un resultado puntual cuánto va a durar este proyecto cuánto va a durar el examen pues va a durar 100 horas va a durar 10 horas va a durar 3 meses. Cuando a un stakeholder de relevancia, que toma decisiones, le damos una medición puntual, la va a tomar como una promesa inamovible. Entonces, cualquier error que quede corto o se pase de eso, lo, lo va a tomar como un incumplimiento de la promesa. ¿Cómo podemos mejorar eso? Haciendo una estimación en rangos. En vez de decir... Esta va a ser la duración puntual del proyecto o del trabajo. Decimos, el proyecto o el trabajo tomará entre esto y esto. Si vemos la figura aquí, tenemos la medición puntual, que es nuestra estimación inicial, y tenemos dos extremos. Un límite inferior, inferior probable, es decir, podría ser esta la menor cantidad de tiempo, y un límite superior lo máximo que, pu que puede durar el proyecto. Algunos podrían decirme, pero es que un cliente no me va a aceptar una estimación en rangos, pero el rango a ti te permite saber cuánto te puedes mover, es decir, cuánto, cuál sería la fecha más optimista, cuál sería una de las probabilidades, la que está en el centro, y cuál sería lo máximo que podrías llegar a tardar en el proyecto. ¿Qué preferirían ustedes en un proyecto que pues, se cobra con, con base en un contrato fijo? ¿Una sobreestimación o una, o una subestimación? Si están pensando que una subestimación, subestimación, estaríamos pensando en dar como respuesta el límite superior de la estimación. Es decir, si el cliente no te acepta una respuesta del tipo, estaría entre este y este... Recomendamos que des el límite superior y conforme tengas mejor información, tu estimación o tu resultado es más probable que caiga en este rango. Si te pasas de la media, pero estás dentro de tu rango, quiere decir que tu estimación está siendo cada vez más precisa. Por supuesto, no vas a tener rangos que sean tan grandes que digas es imposible que me equivoque en ese, ese rango. También al igual que el error de estimación buscamos reducirlo, también queremos que el rango esté reducido. Dicen por allí algunos benchmarks de, de la gestión de proyectos que sea un rango de más o menos 15. 15 para la, el límite inferior, 15% para el límite superior. ¿Cómo se hace eso de la estimación por rangos? Te estarás preguntando. Es un procedimiento sencillo que requiere de información histórica. Es decir, si has desarrollado proyectos previamente, necesitamos calcular el error de estimación de todos esos proyectos. Tenerlos tabulados, tenerlos en algún lugar para utilizar esa información. Y seguir estos pasos. Primero, estimamos el nuevo trabajo, el nuevo proyecto o lo que vayamos a hacer. Eso nos, daría, nos dará el valor M, la, esti la estimación puntual. Después, con todos los errores de estimación de los otros proyectos, calculamos la varianza y la desviación estándar de esos errores de estimación históricos. Generalmente, para que no nos dé una, una información muy variable y que nos dé resultados medio imposibles, suelen elevarse al cuadrado y se, y se calcula la, variancia, la varianza de esos resultados al cuadrado. Después obtenemos... ...la desviación estándar de, de ellos... ...y normalizamos para obtener el resultado. Eso nos ayuda a calcular los límites inferior y superior. El límite inferior es mi estimación... ...menos una desviación estándar... ...y mi límite superior es... ...mi estimación inicial más una desviación estándar. Eso me va a dar el rango... ...en el que nos podemos mover para estimar. Por ejemplo, si hago una estimación... Para 30 días o que en mi método de estimación me dice el proyecto tomaría 30 días. Calculo de mis proyectos anteriores o de mi trabajo anterior la desviación estándar y obtengo 12 días. Este 12 significa días. Debe de estar medido en la misma unidad que estoy utilizando para estimar. calculo entonces que el proyecto estaría entre 18 y 42 días. Recordemos que el error de estimación me dice... Puedes estar subestimado o puedes estar sobreestimado, pero te vas a mover dentro de este rango. Y lo ideal es ir reduciendo el margen de error, es decir, aplicar el primer paso de la diapositiva anterior, donde cuando tienes el error aprendes qué te llevó a que tu estimación inicial fuese una y tu resultado final fuese otro. Tomar esa información para que en la siguiente estimación, tú puedes hacer los cálculos y tengas un error de estimación un poco menor. Una cosa importante aquí, a veces hacemos el proceso de reestimación o de ajustar el rango con base en la experiencia anterior, es decir, de manera intuitiva esta estimación nosotros tendemos a sumarle el error de estimación más reciente. Eh, me tardé... La vez pasada había dicho que eran 15 días y me tardé 18. Ah, ok. Ese porcentaje se lo voy a sumar a este proyecto. Ese proyecto sigue siendo M. Digo, esa estimación sigue siendo M. Por lo tanto, es importante calcular los dos límites, que no perdamos el rango. Porque si nada más le agregamos una parte a esta estimación, volvemos a la estimación puntual y no vemos cómo se mueve nuestra estimación para saber cuántas veces quedamos arriba de ella, abajo de ella y las razones, de modo que llegue un punto en que el rango sea tan pequeño que casi sea igual a la estimación original. Otra forma de utilizar el error de estimación a nuestro favor es que le, lo estemos rastreando durante el, el proyecto, mientras estamos ejecutando nuestro plan o estamos viendo lo que estamos realizando. Hay que tomar decisiones con la información que vemos. Hay que ver el comportamiento que está teniendo el equipo con el trabajo que hace. Generalmente, cuando tienes una sobreestimación en un momento del, del tiempo, ese comportamiento es muy probable que se mantenga, que todo el resto del trabajo se comporte de una manera similar. Es decir, si estoy subestimando las tareas lo más probable es que el resto del trabajo también tenga un componente de subestimación si la estoy sobreestimando también lo más probable es que el resto del trabajo se comporte de esa, de esa manera lo que hacemos aquí es calcular algo que se llama una proyección es decir si el comportamiento es este cuál sería la proyección del resultado final si estoy midiendo un calendario y estoy subestimando, ¿cuál sería la proyección probable de finalizar el proyecto a partir de este punto? Si soy sobreestimando, lo mismo. ¿Cuándo se proyecta que termine el trabajo antes de lo que había pensado? Y si tienes una subestimación, lo que tienes que hacer es informar y negociar. Es decir, si no hay modo de corregir la, so, la subestimación, entonces negocia, utiliza esa información para que tengas menos problemas y hazlo a tiempo. Es mejor si muy al principio o a la mitad del proyecto informas y le dices a los stakeholders relevantes que es muy probable que no terminemos a tiempo y cuáles son las razones para encontrar una solución que si les dices al cuarto para las 12. Así como este, tengo algunos alumnos que me avisan que no tienen internet para subir la tarea el domingo a las 11.45 de la noche y la entrega se debe de hacer a las 11.59 o este, que tuvieron alguna dificultad para hacerla y apenas están comenzando. Entonces en esas situaciones es difícil eh, eh, darles una solución o encontrar algo que nos beneficie a todos. Y en sobreestimación, muchas veces los project managers y algunos miembros del equipo no se preocupan cuando hay una sobreestimación, cuando la proyección nos dice que vamos a terminar antes de lo que habíamos esperado. Yo tengo una premisa que comparto cada vez que tengo oportunidad y es esta. Cuando vayas retrasado, preocúpate. Cuando vayas adelantado, preocúpate el doble. A lo mejor lo han escuchado en la forma de una máxima del señor Murphy: Cuando todo va bien, es que algo salió mal. A veces la sobreestimación se da por omisión. ¿Qué significa omisión? Que estamos dejando fuera algo importante. Si alguno de ustedes vio la película de The Martian, eh, creo que en español se llamó Omisión Rescate, donde a Matt Damon lo dejan abandonado en Marte, hay una escena donde le van a mandar comida y para eso necesitan construir una, una nave. El span de tiempo que les dice el, el director del laboratorio donde lo van a construir es una cantidad de tiempo y el director de la NASA le dice es que necesitamos que esté antes y la sugerencia que le da es y si omites todas las inspecciones de calidad, el director del laboratorio no está de acuerdo, al final accede y cuando lanzan el cohete, este explota, naturalmente porque algunas eh, actividades importantes de calidad no se realizaron y por lo tanto era más propenso a fallas y también muchas veces con el afán de terminar pronto, de terminar antes de tiempo, omitimos o hacemos a un lado trabajo que es importante. Entonces, cuando en el momento del proyecto estés evaluando el comportamiento de la ejecución, cuando encuentres sobreestimación, confía, pero verifica. Verifica que lo importante no se haya omitido, porque, como mencioné anteriormente, una de las causas del error de estimación es la mala calidad. Y si desde aquí nos damos cuenta de que algo va en, en camin, encaminándonos a una mala calidad, este, desde aquí lo podemos prevenir, desde aquí podemos tomar una decisión. ¿Cómo se calcula esa proyección? ¿Cómo sabemos a partir de la información que tenemos cuál sería la finalización probable o hacia dónde va el resultado final? Este procedimiento funciona con calendarios, funciona con esfuerzo, con tamaño no tanto, pero eh, lo, lo, lo podemos aplicar así. Primero hay que calcular el ritmo al que completamos el trabajo. Es decir, el día que lo mido, veo cuánto del trabajo he terminado. Si es en horas, cuánta, cuántas horas. Si es en porcentaje, cuánto porcentaje del trabajo he completado. Veo cuánto me falta y calculo, este, eh, perdón, en el primer paso. Veo el porcentaje y lo divido entre la cantidad de tiempo que ha pasado. Por ejemplo, en, como ven aquí en la tablita de abajo, si llevo 45% y han transcurrido 90 días, divido el porcentaje avanzado entre el periodo o el tiempo transcurrido y me dice el ritmo al cual completo trabajo actualmente. En el segundo paso veo cuánto me falta. Eh, si es en porcentaje es muy sencillo, lo que ya, el 100% menos lo que llevo. Si es en otra unidad, pues hacer la, la resta correspondiente. Y... Para saber cuánto en, en la unidad de tiempo que estoy midiendo me falta para completar el trabajo, divido el faltante entre el ritmo. En este caso, si había dicho que cada día completo medio punto porcentual del trabajo de acuerdo al comportamiento actual, el 55% que me falta entre ese ritmo me dice, te faltarían 110 días para completar. Esos 110 días son a partir de de hoy, no desde el inicio del proyecto. Dice, si habían pasado 90 días y te faltan 110, el proyecto va a terminar en 200. Este ya te empieza a dar una idea de cuál sería tu error de estimación el día de hoy si no cambias nada, si no tomas una decisión. Generalmente, el error de estimación se considera principalmente para las dimensiones de calendario y esfuerzo. Cuando hablamos de software o de tecnología, solemos olvidar el tamaño. También debes de tener cuidado con el error de estimación del tamaño, porque se puede convertir en una fuente de problemas si no lo controlamos. Un eh, este proyecto que suele ser más grande de lo esperado puede llevarnos a problemas de deuda técnica, es decir, malas prácticas en el código que después nos van a llevar a tener que arreglar a tener que modificar o que enfrentemos problemas que no habíamos previsto cuando ya está operando. Problemas de escalabilidad, sobre todo en sistemas de tiempo real o sistemas de alta demanda y desempeño, que empiezan a volverse lentos o a requerir más recursos para satisfacer las necesidades de muchos usuarios. Y de calidad. Mientras más tamaño tiene, es más propenso a tener defectos, es decir, mientras... No es como el chiste del queso gruyere, que mientras más queso, menos queso, por la cantidad de agujeros, que es al revés. Mientras más software tienes, más riesgo de defectos le, le agregas. Entonces, este también lo debes de estar monitoreando continuamente. Y si tú habías dicho, van a ser 100 unidades de tamaño y el comportamiento dice, estamos teniendo 20% más. Hay que ver las implicaciones que va a tener todo eso en estos tres aspectos dos recordatorios el el temor al error de, de estimación viene por no gestionarlo es decir si no gestionamos el error de estimación nos puede dar miedo sobre todo cuando se acercan los deadlines y ya vimos que nuestros fines de semana van a desaparecer porque hay que dedicarle más esfuerzo del necesario y si lo medimos lo interpretamos lo usamos y tomamos decisiones para mejorar, se convierte en un muy buen amigo de los proyectos. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Les voy a pedir que quien tenga una pregunta, abra su micrófono o levante la mano. Creo que ahí tenemos la opción de levantar la mano y yo le otorgo la palabra. Eh, Luis Mora, adelante. Hola Edgar, ¿qué tal? Hola Luis. Luis. Pues eh, la, la duda muy puntual es, eh, digo, aquí lo, lo explicaste muy bien en, en un, un marco pues, genérico, pero un poquito más enfocado, digamos, a la gestión tradicional, pero digamos en un proyecto ágil, eh, ¿cómo, ¿cómo manejamos aquí esta onda? no Porque ahí está el tema del sprint y tú te comprometiste y tú lo terminas, ¿no? Entonces, ¿aquí cómo manejas este concepto? Ya sabía que me iban a hacer esa pregunta, por eso... Me traje mi manual de agilidad. El, la cuestión del error de... Bueno, si haces una... Si trabajas ágil, tú sabes que tus promesas se renuevan cada, cada vez que terminas un time box. Es decir, este... Pueden ser dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, dependiendo del, del tamaño que le pongas a tu sprint o a tu iteración. Y ahí estimamos dos cosas. ¿Cuánto le podemos meter ese sprint? Y eh, que puede estar medido en story points o en horas directamente. Yo he visto equipos que hacen las, las dos cosas. Y eso nos dice, al final del sprint debemos de tener este producto con estas funciones, con estos componentes, con estas características. Al final, tú debes de saber si al, al final del sprint lo, lo tienes o no lo tienes. Y eso nos da nuestro, nuestro error de estimación pero en, en equipos ágiles es, algo que de, es un comportamiento que debes de medir diariamente. Y aquí es donde entra la relevancia del tamaño y el esfuerzo. Es decir, si una persona se compromete a terminar una, una cosa en un día y al día siguiente te dice, no lo terminé, ya tienes un comportamiento o ya, o ya tienes detectado un problema de error de estimación. Y ahí es donde debemos de empezar a tomar, a, digo, a tomar decisiones si el comportamiento va a ser el mismo en, en, en, todo, lo de, en todo lo demás, si estamos estimando un tamaño eh, diferente, si estamos teniendo un enfoque distinto, pero eh, es, es más o menos lo mismo, a lo mejor aquí no puedes hacer una proyección como la que vimos en... en déjenme poner en esa diapositiva, porque pues esta sí está hecha para proyectos más en forma, que tienen un calendario más largo... Pero aquí sí podemos eh, detectar rápidamente o detectar de otra manera cuál está siendo la causa de esos errores. Y aquí las decisiones sí son cruciales, porque como el tiempo es tan reducido, tienes que detectarlo al día. Entonces, si a, en un día te das cuenta de que una historia de 15 puntos, la debería de, debió de haber sido de 21, digo, 15 puntos no pudo haber sido porque eso no es Fibonacci, 13 13 puntos, debía haber sido estimada en 21, ahí se tienen que empezar a tomar eh, decisiones de, de ese tipo, porque aquí en México, desafortunadamente, las horas extra no se pagan, o no se acostumbra a que se paguen, y cuando te das cuenta de un error de estimación en una iteración así de corta, lo que haces es extender las jornadas, y eso tampoco, tampoco está bien, entonces, en el día 1, error de estimación detectado, inmediatamente tomar una, una decisión. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer a, a partir de este punto? Y reorganizar la, las cosas. No sé si con esto doy respuesta a tu duda o quieras ampliarla. No, súper claro. Gracias. Perfecto, Luis. Gracias, Edgar. Eh, ¿Existe algún, alguna herramienta, alguna aplicación que nos pueda ayudar para gestionar estos temas relacionados con error de estimación? O sea, yo, yo sé que es un tema más cultural y que es un tema obviamente de, de usar estas medidas que tú nos estás compartiendo. Uh -huh. pero, pero, ¿existirá alguna herramienta fuera de los softwares complejos de administración de proyectos? que de pronto <risa> Le damos la vuelta a su uso. Eh, ¿Conoces alguna que nos pueda recomendar? Mira, yo personalmente durante mucho tiempo he usado una que se llama Process Dashboard, que es este de... Eh, de código abierto en la cual se lleva la planificación de los proyectos la alimentación de, del tamaño, el tiempo y el calendario del proyecto por todos los integrantes y allí mismo ves los, los reportes automáticos que te dan esa información eh, cuánto a eh, qué tan desviado vas del, del plan original cuánto ha crecido tu plan cuál fue tu estimación inicial y te calcula las, las proyecciones este de había visto, bueno, eh, los que tienen Atlassian con Jira y, y herramientas similares, de maneja cosas, pare, eh, cosas parecidas, pero pues ese tiene un costo bastante, bastante alto. Pero a falta de, eh, de presupuesto y para iniciar, principalmente, yo sugeriría una tabla de Excel con tus tareas. Tus, eh, tus tiempos, tu, tu registro, de hecho yo tengo una plantilla que te puedo compartir, te la puedo enviar por correo, este, donde, donde ves eso, donde ves cuál fue tu esfuerzo inicial, tu calendario inicial y cómo, cómo está teniendo el comportamiento para, para, para eso. Y uh, en otra, otra herramienta que te puede ser de utilidad, eh, no le digas a Luis que yo te la recomendé, eh, Microsoft Project <risa> Muy bien, muchas gracias. Este, de nada. A ver, me voy, me voy con la de open source. Sí. De <risa> y por grande, grande puedo compartirme sí, el, dime, el, el Sí, eh, hace rato mencionaste algo eh, muy, muy interesante y muy cierto, que cuando al cliente le das un estimado y por azares del, del destino que siempre pasa, no llegas a ese estimado, no llegas a... A la fecha que prometiste, siempre hay como que la queja y molestia, desprestigio, etcétera. Sí. Este, ¿Cómo podríamos o, o qué sugerirías? Ya mencionaste lo de manejar rangos, ¿no? De estimados con el cliente, pero este, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué se podría hacer como para que el cliente agarre la onda y, y, y entienda un poquito más? <risa> ¿O qué, qué sugerirías? Bueno, es un trabajo más grande que solo solo estimar. Eh, una de las cosas que ya debe de estar ocurriendo en este en este siglo es que básicamente todos, y al decir todos, me refiero a todos los habitantes de este planeta, entendamos qué es el software y cómo se hace. Es decir, si sí hay que dedicar un poco de, de, de esfuerzo en educar a nuestros stakeholders en el proceso de desarrollo, porque primero necesitan entender cómo, cómo se hace y también cuál es su rol porque muchas veces te habrás enfrentado a, encontrado con clientes que te dicen, pues, ya te dije lo que necesitaba, Dios te bendiga, nos vemos cuando dijiste que esto iba a estar terminado, en vez de estarse involucrando continu, eh, continuamente. Esa sería una, una, una de las cosas. Esto para que nos ayude a explicarle lo de los rangos, decirle, mira, dependiendo de, de, de estas cuestiones de las, de las cuales ya te hablé, entonces podemos terminar el trabajo entre estos dos límites. Eso ya le ayudaría a, a entender de, una, de, de otra forma. Ahora, hace ratito mencionaste desarrollo ágil. Generalmente, cuando haces la estimación, tienes la menor cantidad posible respecto al proyecto. Es decir, la incertidumbre es enorme. Cuando eso ocurre, tu estimación va a tener el error más grande posible. Es decir, si te dicen, oye, pues necesito una aplicación más o menos como esta. Oye, pero necesito más información. No, dame una fecha y un, y un costo ya. Si caes en ese, en ese juego, entonces sí vas a dar una fecha y un costo que no va a ser fácil de cumplir. Y si luego te encuentras a un cliente con buenos abogados o que te somete con un contrato este, dirían, lo, dirían algunos poco ventajoso para ti, entonces no hay, no hay mucho que, que hacer por allí. Pero si nos vamos en, en desarrollo ágil, yo lo que sugiero es ir eh, eh, estableciendo objetivos, es decir, planificando por objetivos, que se ajusta muy bien a la parte de las iteraciones y los MVP. Eh, yo habitualmente manejo eh, igualas mensuales, es decir, eh, en este mes tiene, eh, te cobramos tanto y pues para llegar a, a, a ese punto, o cobro contra, contra entrega, entrega, lo que se llama este, costo y materiales. Y luego te vas a enfrentar a otra cosa. Cuando tú estimas el proyecto la primera vez, imaginas una solución, pero pasa poquito tiempo y la solución tiene que cambiar. Necesitas ponerle más cosas o quitar más cosas, o, o quitar cosas. Ahí hay que ver cuánto cambia o cómo manejamos esos cambios para que no te encuentres también al cliente que dice tú ya me habías prometido todo en 10 mil pesos quiero más por los mismos 10 mil pesos y no le podemos hacer de, de, de otra manera entonces es una cuestión que tiene que ver eh, con la contraer al, al a los stakeholders al entendimiento del proceso de desarrollo en esos casos eh, yo sugeriría más que las estimaciones las lleve el equipo para que con, eh, continuamente vea del trabajo que ya sabe hacer, si le está costando más trabajo o menos trabajo y sepa bien a qué se compromete y a qué no se puede comprometer. Porque de repente si dicen, oye, pues ya prometiste un trabajo de seis meses y en dos semanas vemos que so subestimamos en 50%, probablemente necesitemos o más manos, más costo, o definitivamente el proyecto se va a ir al doble. Entonces, más o menos eso sería lo que yo sugeriría. Sí, gracias. Súper claro, amigo, gracias. Mientras, les voy a hablar de un, una capacitación que estamos presentando, que es un seminario de dos días que llamamos Adaptabilidad, el camino hacia el alto desempeño, que va un poquito de la mano de lo que te mencionaba, Luis. Eh, está enfocado a ejecutivos, dueños de empresa, gerentes de TI y líderes de equipo en organizaciones que o desarrollan software o tienen un eh, departamento de tecnologías de información o subcontratan empresas que les desarrollan tecnología. Esto es para que entiendan bien cómo funciona esto del desarrollo del software, cómo deben de tener una estrategia completa para que el software funcione realmente en su organización. Y no nada más como que, pues, ahí hagan ustedes y a, ver qué, y a ver qué pasa. Y a las mismas empresas que ya se dedican a esto, a mejorar su forma de trabajo para que sus equipos sean de alto desempeño. Dura dos días. Le, lo que se produce aquí es el plan estratégico para llegar a ese alto desempeño. Y si quieren ver más información de qué temas se ven, cómo funcionan, cómo saber si lo necesitas o no, si conoces a alguien que lo pueda necesitar, ingresen a esta dirección, aprend-is.net, diagonal, seminario, guión, adaptabilidad. Si se les olvidan las direcciones o, o no las anotaron, les voy a mandar por correo esta presentación para que la tengan allí a la mano junto con la, el, la liga a la repetición de esta, de esta clase. Y pues también les quiero compartir mis medios de contacto. A mí me gusta mucho hablar de esto. A mí me gusta estar continuamente eh, rebotando ideas, este, ayudándole a las, a las personas y a las organizaciones para que tengan mejores resultados. Me pueden encontrar en Facebook. en Mi página es Diagonal Software Engineering Coach. También tenemos un grupo ahí donde a veces ponemos cosas este, interesantes y a veces también memes de ingeniería de software ingenieros de software de élite mi canal de YouTube, donde hablo de estos temas, ya no con la frecuencia que me gustaría, pero ahí van a encontrar varios videos, bit.ly, diagonal canal Edgar Fernández, y los sitios web de mi consultora, aprendiz.net, y aquí donde conocen un poquito de mi trabajo individualmente, edgarfernández.com. Les quiero agradecer mucho que me hayan acompañado en esta hora, que me hayan regalado una hora de su tiempo. Espero que el contenido que les compartí les haya sido de valor o al menos que los haya hecho pensar un ratito o les haya hecho más grandes sus dudas. Y espero que nos podamos ver en otra ocasión. Si alguien tiene todavía algo que comentarle, aquí voy a quedarme un ratito más. Y nuevamente agradecerles mucho que me hayan acompañado esta noche.